En este videotutorial mostraremos la creación de una visualización sobre los accidentes que ocurren en la ciudad de Madrid usando la herramienta Kibana. Para realizar esta práctica es necesario tener instalado el conjunto de herramientas de Elastic Stack siguiendo los pasos que se muestran en el tutorial realizado por la compañía Elastic y que está referenciado en el post. Los pasos que seguiremos para generar la visualización son carga de datos, descubriendo los datos desde la sección Discover. Creación de gráficos, gráfico de líneas, gráfico de barras y un mapa. Y por último, construiremos un dashboard integrando los gráficos generados. Con el fin de que este video tutorial no resulte muy aburrido, vamos a reproducir los pasos más relevantes para llevar a cabo el desarrollo de la visualización. Para ampliar la información, te recomendamos los videotutoriales sobre Elastic y Kibana. En primer lugar procedemos a cargar los datos en Elasticsearch. En este caso el conjunto de datos se encuentra en formato CSV. Una vez que tenemos cargados los datos en Elasticsearch, debemos crear un índice en Kibana que nos permita interactuar con ellos casi en tiempo real. Como variable de tiempo, usaremos la variable fecha de nuestro conjunto de datos. Kibana dispone de una sección llamada Discover, donde podrás descubrir diferentes características que presentan las variables del conjunto de datos debes seleccionar el índice que quieres mostrar y el rango temporal. Esta sección nos muestra un gráfico con la variable de interés y los documentos del conjunto de datos. Nos permite aplicar filtros donde pondremos en este caso la variable del tipo de vehículo y filtraremos por turismo. El gráfico nos muestra los accidentes tipificados como turismo en tipo de vehículo y los documentos que corresponden a ese filtro. Desde esta sección también podemos generar gráficos. Seleccionamos la variable de interés, en este caso el tipo de vehículo, y se nos mostrará un gráfico con los cinco tipos de vehículos con mayor número de accidentes. Este gráfico también podemos guardarlo para usarlo posteriormente. Ahora generaremos una serie temporal del número de accidentes que han ocurrido desde 2010 hasta 2021. En el eje X seleccionamos la variable fecha. En el eje Y mostraremos el conteo, el número de accidentes que han ocurrido. Cambiamos el tipo de, de gráfico a un gráfico de tipo líneas. Procedemos a guardar el gráfico. Posteriormente generaremos un gráfico de barras horizontales. Seleccionamos el índice que nos interesa. En el eje Y seleccionamos el conteo del de, número de accidentes. En el eje X seleccionamos los años. Posteriormente añadiremos una serie al gráfico con la variable sexo para que el gráfico nos muestre el número de accidentes que ocurren cada año desagregado por sexo. Una vez generado el gráfico, podemos modificar la representación de los gráficos y modificar los colores. Por último, guardaremos el gráfico. Por último, procederemos a crear un mapa. En primer lugar, debemos cargar una capa con los distritos de Madrid georreferenciados. Este conjunto de datos puede descargarse desde el link que se indica en el post. Una vez cargado el conjunto de datos, aplicamos un nombre a la capa e indicamos la variable que queremos que nos muestre, que en este caso es el nombre de los distritos. Para inter interactuar con otro conjunto de datos presente en Elasticsearch debemos realizar un join. La variable de unión en este caso, es el nombre del distrito, que es igual en ambos datasets. Aplicaremos una métrica, que en este caso es el conteo del número de accidentes por distrito. Por último, podemos modificar el aspecto que presenta el mapa, pudiéndole hacer más intuitivo. Finalmente, guardaremos el mapa para usarlo posteriormente en el Dashboard. Finalmente, procederemos a crear el Dashboard. Podemos añadir todos los gráficos que nos interesen y modificarlos, cambiar su tamaño, su posición o retirar el título. Esperemos que os haya gustado este video tutorial sobre la creación de un dashboard interactivo con la herramienta Kibana. No te pierdas el siguiente vídeo donde verás cómo funciona la visualización que acabamos de crear.